Pasamos a otra información y es que Toquilla, Dios mío, en Univisión. ¿Cómo? Sí, es un sonido feo que tiene una chamaquita. Toquilla en Univisión, miren. Sí, sí, sí. Que, que talaje, ¿eh? Dicen los viejos. ¿Qué? Toquilla en Univisión, la exponente de música urbana, María, oh, María Juana, que llama. Me gusta más que ella hablo, Bueno, no, no, a ti te gusta. No, que estoy en ella, eh. no. el exponente de música urbana María Juana, ella se llama María Juana conocida como Toquilla, fue entrevistada en, la, en el programa Despierta América de la cadena de Univisión donde habló en exclusiva sobre sus controversias, letras en las cuales no deja nada a la imaginación la intérprete de desacato de Escolar también aprovechó su participación en el programa internacional para enviar un mensaje a quienes piden que se censure su música recordemos que hace unos días la Urbana dijo durante una entrevista que los padres son los responsables del contenido audiovisual que consumen sus hijos y ella no, como exponente. Pero que la música... Claro, en parte. Sí, pero la música es mundana. La música es... Yo no puedo controlar un carro que pase por allá toda. ¿Tú entiendes? No, no, no se puede. También, mira, los padres tienen que ver que es lo que escuchan sus hijos, pero yo creo que ya le va la mano, sí. De, de, de toda. Ponle los pollitos pío, está ahí que no te lo baila. Eh, No. Ponle el Lo que, que van a bailar es Pon teteo. Los, el Tikiti. Ponle el el que van a bailar hoy. No, el Kililin es eh, el tema mío nuevo, el Kililin. Eso es lo que tú vas a bailar y eh, vas a poner en el teléfono. Sí, Oíste, la para que tú. ve bien el tema nuevo de papá Tarim? El sí. Kililín. Sí. El Kililín, ya tú sabes. Y como con el palabreo mío, que eso es mío, que no es el kililín, que las mujeres tienen... No, no, que las mujeres tienen su kililín, hay que... Venga acá, son los que que... Pues bien, no, una muchacha que se ha pegado así, las redes la pegaron a ella, las redes, y hay que dársela, porque ha sonado bastante lo que se llama la clase del teteo del bajo mundo, y se ha pegado, toquilla. ¿Qué podemos nosotros hacer con eso? Vamos, vamos a ver la entrevista, vamos a ver la entrevista. En el 2016, tuvo su primer encuentro con la música y es allí cuando escoge irse, según ella, por una línea de música trap cruda y real. A mí me gusta mucho el rock, yo siento que el trap es el rock moderno. Tiene esa agresividad, tiene esa... Esa expresión rebelde tiene esa rudeza, ese sentimiento del de, de rock. Me siento libre, uh -huh. siento que expreso lo que deseo, lo que he vivido, lo que he visto, expreso mis fantasías. Pero en tu caso, ¿por qué tanto sexo, tanto morbo tanta droga en, tu, en las letras de tu música? Yo vengo de una crianza de Agresiva, tengo eso por dentro, tengo todo eso por dentro. O Entonces, sea, en el momento en el que me pongo a escribir, se ha de desorden, se ha de desacato, sale toda, toda esa energía. En el barrio no te pintan las cosas, te solo tienes preso. ¿Qué piensa tu familia de, de, de lo que canta y lo que hace Toquicha? Mi mamá. Siempre, siempre mi mamá me ha apoyado, siempre, siempre me ha apoyado, siempre ha estado para mí, siempre ha sido, siempre me ha entendido y ha aceptado todo lo que soy. ¿Qué pensaste tú qué sentiste tú cuando Bad Bunny dijo que él era fan tuyo? Sí, está dura, toquicha. tengo, hay dos canciones de ella en mi play. Me emocioné mucho, me sentí muy, muy feliz y agradecida porque soy, soy fan. Tratar lo que hace, recibir un bonito mensaje de alguien así que está a un nivel súper alto, pues es una emoción una señal de que uno va en buen camino. El fin de toquiche es reconstruir las percepciones y normas sobre la mujer, dejando atrás estereotipos de género. ¿Por qué decías abrir OnlyFans. Siempre quise abrir OnlyFans porque primero yo siempre he hecho contenido erótico. El morbo es algo que yo desde niña lo tengo. Así como tengo el arte, como tengo la creatividad, la imaginación, también siempre he tenido ese morbo. Siempre fui una niña muy fresca y, y lo sigo siendo. Y ahí aprendí cómo sacar dinero. Y desde entonces, pues, ese es mi sustento. Toquicha, en República Dominicana han lanzado una campaña donde hay muchas personas que le piden a las autoridades que paren tu música, que no, te, que no te dejen cantar, que no te dejen, que no te den permisos para hacer conciertos. ¿Qué le puedes decir tú a esas personas? Paran a Toquicha, vamos a parar a Toquicha de entonces los feminicidios, los los robos. ¿Cómo paramos eso? ¿Cómo paramos el odio? ¿Cómo paramos la envidia? ¿Cómo paramos la venganza? ¿Cómo paramos todas esas cosas que sí realmente son antivalores? Yo campeándote los bate, desde tu mujer, ja, ya pasé a tu guaremate. A mí no me importa ya, ¿ah? ¿eh? De esta estoy cura. ¿eh? Yo soy una cínica, ¿ah? ¿eh? Tú sabes que me la voy a cobrar. ¿eh? Ahí está, ahí está. Ella es no, como, como que no es muy loca, ¿no? Dice sí, sí. que no, ella tiene ella tiene su. Ella está cuerda, claro, ella está cuerda, ella lo que está utilizando no, no, no. con la aro. Eso ¿Eh? wow, me eh? ¡Qué chico guau! Wow. ¡Tres chico guau! Wow. Enamorado. Enamorado de Toquilla está todo. Wow, no, bueno, que no todos los locos se buscan. <risa> todos los locos quieren una loca. Señores, ahí está toquisha. Una, una artista ya imagínate porque no, me imagino yo, yo con ella para Seba? ¿Eh? para la selva? Sí, o aquí en el parque duarte tú y ella a las 12 días ¿eh? hablando los dos del amor Ay. ¿Eh? Bobo. y entonces ahí está lo que es. la gente mucha gente no le gusta llenan de odio pero el éxito está ahí y Dios lo ve también si usted está haciendo lo malo es decir que le van a pasar factura. Pero ella lo está usando como negocio. El OnlyFans De ella es Ahí Ay, yo voy a hacer un only fan Yo, OnlyFans. No, ¿Quién me lo hace, OnlyFans? ¿Tú sabes quién es ese OnlyFan? ¿Eh? No, no, yo, yo lo puedo poner. Aguanta de 10 dólares. Yo creo que aguanta así 10 dólares. Uno de 15. ¿Eh? OnlyFan. Papá está ahí, wow, así, una foto ahí, chico, wow, eh, eso, viene otra, viene otra ahí, wow, eh, después un no, hey, lo voy a hacer ahorita, ¿quién me puede ayudar ¿Es Santiago para ayudar con eso? Un OnlyFan, él sabe, tiene que suscribirte, Rubio, pinto. Yo lo único que tengo suscrito es de Toquilla. ¿Eh? de Toquilla solamente que pago para ella. ¿Tú, ¿Tú estás suscrito en Toquilla? Claro. ¿Cuánto, cuánto es? Cinco dólares. Ah, no, pues yo puedo poner tan alto, ¿no? No, pues hay no, no, hay que poner tres dólares. <risa> sí, eso hay que tan de, de cinco dólares. ¿Es verdad que es cinco dólares? No, no, mentira, tiene que estar más alto. Adiós. Diez, son diez, más. ¿Son 10 nomás. más? No, 25, papá, de Sandra. No, hay gente que quiere poner de más, 25 no, de más. Quiere ponerle, voy a hacer Olifán. Yo voy a hacer uno de 5. Señores, llegamos al final del programa Los Osobrosos, lo más duro, lo más bestial que haya a esta hora, todos los días, de lunes a viernes. Estaremos aquí a las 4 de la tarde, por el canal 10 de Telenor. Señores, hasta mañana. Eh, sigan en las redes ahí, y netoflow 56 en Instagram, papá Tarimo oficial, el la de pueblo hoy a las 8, usa tu mascarilla, ¿eh? tú sabes que...